80, 80 a 45, de 45 a 16, de 16 a 7, de 7 a 6, de 6 a 5 y a lo mejor no queda ninguno porque todo el mundo sabe que cuando le variaron la medida de coerción a Ángel Rondón y se la cambiaron de prisión preventiva ¿eh? a una fianza, una eh, visita periódica, y un asuntito, todo el mundo sabe tranquilo en su casa, que que él dijo que iba a hablar. ¿Por qué no lo dejaron cerrado? ¿Por qué no lo dejaron trancado, Ángel Rondón? Porque él dijo que iba a hablar. Y ese sí puede decir a quién le pagó los sobornos. Y eso ha terminado. Eh, lo preparó tan mal el expediente, tal y como lo dijo eh, la magistrada Miriam Germán Brito a la que le cerruchó el palo el, el, el fiscal, el procurador general de la República Yanarán Rodríguez no le perdonó y le preparó un expediente acusatorio en la evaluación que ella tuvo en la Suprema Corte de Justicia ante el Consejo Nacional de la Magistratura todo el mundo sabe eso y termino diciendo porque me gusta ser coherente en lo que planteo que no queda prácticamente nadie ahí temisto que fue visitado por todos los sectores de poder en ese momento y cuando él dijo yo recibí dinero para la campaña de Danilo para utilizar en la campaña de Danilo no fue dinero que yo manejé inmediatamente lo dejaron en libertad le encabezaron el expediente le borraron, le quitaron toda la acusación y el hombre es candidato a la presidencia de la república hasta le pusieron un por ciento, un 0.6 inmediatamente salió todo el mundo sabe, y ese sí podía hablar de la coima, del soborno y de todo esto, a quién le dio y qué le dio. Todo el mundo sabe cómo terminan esto. Y esto de César Emilio Peralta ha sido un show, una parataja igual, que no se descubre si a David Ortiz no le dan el tiro. Si se le dan a un pelagato cualquiera de esa, de esa discoteca, pasa sin pena ni gloria está tampoco conforme David Ortiz porque le han ensuciado el nombre que mandó a hacer una investigación ¿por qué David manda a hacer una investigación? porque nuestra justicia no ha podido contestar una simple pregunta que se ha hecho el pueblo y que lo hemos hecho todos nosotros ¿por qué le dispararon a David Ortiz? ¿y quién le disparó? el por qué y quién, no han podido contestar, y todo el mundo sabe cómo eso quedó y cómo eso está ahí. Entonces, obviamente, César Emilio Peralta no se va a entregar, no quiere entregarse, por temor a que lo maten, para callarlo, por temor a que él pueda revelar y que su vida corra peligro y que le armen el proceso, y debido a porque su empresa operaba legalmente impuestos internos le mandó 60 notificaciones 50, 48, 49 y funcionaban igual tranquila y todo el mundo sabe y se agarran a Juan de los Palotes y le entran a palos ahí todo el mundo sabe y, cómo, y lo que pasa y fíjense que ahí en ese caso de Marisol Franco eso se va a caer también y no se va a caer porque la acusación eso fue preparado a drede todo eso es preparado a propósito además de la torpe capacidad que tiene el Procurador General de la República para armar estos procesos porque es más político que abogado. No importa el currículo que tenga, en la práctica ha demostrado que es así y eso forma parte del sistema y todo eso se va a caer y lo dejo ahí para irnos con el otro tema. Seguimos señor director y el otro tema va más más pena todavía con lo que dice el listín diario vámonos con las demás informaciones del listín diario señor director listín diario trae en su portada también esa manifestación que se produce frente a la Procuraduría General de la República por los feminicidios cometidos a raíz de de el último, vamos a ver, de una abogada que le dijo, primero le intentó matar su esposo. Le pusieron medidas de protección y todo esto. Y ella advirtió que si lo soltaban a ella le iban a matar. y voy a hablar de ese caso en detalle después de pasar señor director ese video si es posible porque este es un caso que ha dolido mucho en República Dominicana por las condiciones negligentes de nuestra justicia no sé si puede poner el video señor director Sí, ahí está, vamos a escuchar Sobre la muerte de Aníbal. Hey, magistrado. magistrado, una palabra por la muerte de Aníbal. ¿con corruptos. Corruptos. Corruptos. Sí. Corruptos. Corruptos. Tienen que ir presos. ¿Sí no, no, no, no, tienen que pagar. Corruptos. Tienen que ir presos. Corruptos. Magistrado, ¿de qué se trató ese acuerdo? ¿Por qué hubo un acuerdo cuando él común, se, supuestamente tenía que ser condenado? <rugambú> Pedro Núñez, fiscal, que estuvo entre el acuerdo de, que soltó al asesino feminicida de Anibel González, la abogada, que había recibido siete puñaladas en diciembre del 2017, no quiso dar declaraciones y huyó a la prensa. Estamos aquí en la manifestación frente a la Procuraduría, donde eh, movimientos civiles, personas, eh, partidos políticos, pero más civiles, están protestando por la muerte de las mujeres en República Dominicana. Recordemos que ayer cumplió un año de la muerte de Andrea Celea, la Dominico Rumana, que, que acusan de, a quien acusan a su expareja Gabriel Villanueva de lanzarla de un octavo piso. Estamos aquí. Ahí recordaron en ese evento, le voy a decir ahora hacerle resumen para que ustedes sepan de qué yo estoy hablando, ¿verdad? Después de esta llamadita, buenas noches, dígame usted, buenas noches Pitágoras, ajá, dígame usted con Retorno. Eso magistrado, si sí, le escuchamos, dígame, dígame usted con eso magistrado Pitágoras, ¿qué es le espera este país? Pero esa mujer y me identifico con ella. Mire cómo le estaban diciendo corrupto y ladrón a ella en su casa y se queda callado como, como un cobal, como, como un vendido corrupto de este sistema ladrón que hay aquí en este país. Esto parece mentira. Cuando van los políticos de nosotros, el presidente, los de cualquiera a Estados Unidos, le dicen ladrón en su casa lo que hacen es que se ríen y a Miguel también, a todo esto allá si no pues, sino van si no la, la garra de la corrupción asquerosa que hay aquí en este país Entonces, lo que lo que hay que hacer es levantarse en armas y matarlo a todos este hombre de violento que siempre está matando y cosas si a este hombre lo dejan un día aunque sea cabo de la policía hay que hacerle un cementerio aparte para que comience, para que comience a matar gente y enterrar gente yo creo que, ¿verdad muchachos? Yo creo que hay que comprar una finca para los muertos que va a enterrar. Y no le van a dar porque si es para enterrar corrupto, no le van a dar, hermano, la, la, la finca. Entonces permítame explicarle el contexto de ese video. Para los que no lo saben y están sintonizando el programa. El empresario Yasmil Oscar Fernández Tevez, de San Pedro de Macorís, intentó asesinar a su ex esposa en el 2017. La cuchilló, le dio más de 17 puñaladas y la dejó por muerta en el 2017. Se trata de la abogada Anibel González Ureña. En ese momento, la abogada Anibel González Ureña pudo escaparse de la muerte. Yo no sé, señor director, si usted puede ir a mi Facebook y buscar esta publicación, ahí están las fotos de ellas. Miren qué hermosa era esta mujer, ella acababa de, de, de a terminar una maestría, y una mujer... Que por sí ella comenzó a brillar en su carrera. En aquella oportunidad, esas 17 puñaladas se la dieron frente a sus niñas. Esa abogada que ustedes ven ahí, y quise que bueno que el señor director puso la delante de él después, viva y ella muerta. La abogada Anibel González Ureña. En ese momento, después que se, se, se recupera de las 17 heridas, decidió continuar con su vida su preparación académica, separándose de ese monstruo, consiguió una pasantía en Washington, la terminó hace unos días y aparece incluso ella con una foto de esa maestría graduándose de manera eh, con notas excelentes. Ella comenzó a salir adelante, pero este hombre... Puede venir aquí, señor director, Jasmine Oscar Fernández. En ese momento que le intenta asesinar y se ha librado, no pudo y no debió producirse jamás un acuerdo. Ese tipo de acuerdo lo prevé el cólico procesal penal. Eso se estila en sociedades. Avanzadas, desarrolladas como Estados Unidos y Europa. Para casos, ese es el monstruo, padre de sus dos niñas, para llegar a lo de ahora, de cómo llega la muerte de Anibel González Oreña. Fíjense cómo el pueblo, la sociedad civil, le vociferaba furiosa al fiscal que logra el acuerdo al que sube a Pedro Núñez diciéndole de todo y se recuerda el precedente funesto de la extranjera Andrea Celea que Gabriel Villa, Villanueva hijo de la propietaria de Láser VIP Clinic lanza a una extranjera después de golpearla en un historial de violencia de un quinto piso de una torre todo el mundo recuerda cómo eso termina. Nadie tiene que hablar de lo que pasó aquí en un acto de feminicidio e infanticidio a la pobre Emily Peguero por Marlon Martínez. La embaraza, coordinan, sacarle el muchacho, le sacan el muchacho, le aplastan la cabeza, la asesinan, la ocultan y eso es común por nuestra justicia. Este caso es más delicado.